A ver, dime, ¿Esta dime palabra un significa? Dime un lema. ¿Tú conoces el monopolio? Pues aquello de no a los tarifazos. No a, las tarifa, no a los tarifazos y a las puertas giratorias. No a los tarifa, tarifazos. A ver, a ver. Menos puertas giratorias. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Socialistas metiéndose en empresas de eléctricas. Queremos la regulación, la regulación de justicia de los precios de la luz. Somos los máximos de toda Europa. ¡Qué vergüenza! No a esta injusticia social. No podemos consentirlo. ¡Ciudadanos todos a la calle! A parar esta injusticia. Aquí, delante de Resol, antigua Bieslo, nos encontramos aquí a denunciar este abuso social, esta injusticia, este robo. No queremos morirnos en soledad por frío, porque hasta el frío también contamina y nos enferma. Estos ladrones sin vergüenzas nos matan también en la soledad y en la enfermedad. Queremos una, una luz eléctrica pública. Para podernos poner la estufa cuando queramos, sin vergüenzas delincuentes. Contra la pobreza energética Cantabria hoy sale a las plazas de Vega, Castrullanes y Santander aquí. Menos gastos militares, más y una eléctrica pública, más hospitales, más médicos y ambulatorios. Recortáis en ambulatorios, en sanidad, en dependencia y nuestros mayores se nos mueren solos por falta de ayudas y ahora también por frío. No hay derecho, no hay derecho a esta injusticia social. Cántame los santanderinos, escuchar el grito de los mayores en las calles y de los jóvenes. Queremos una eléctrica pública, nuestros vampiros eléctricos que están chupando la sangre del pueblo y nos matan al frío. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? Iberdrola. A Iberdrola. ¿La Iberdrola? Trabaja de peón. Iberdrola. Iberdrola. La empresa esa que... Iberdrola. Resol. El Ladrones. Se llevan de peones. En todos los lados. En México también están robando a tres En México. Y les han cortado. A Iberdrola. Iberdrola en México. Les han cortado el Andrés Manuel, este presidente que tienen ahora. Les ha dicho que se acabó. Y que están, no veas, que se rebotan. Estamos aquí, en Cantabria, en Torre la Vega, de Santander, contra la pobreza energética. No más cortes de luz. Vosotros, y escuchad escuchar el grito de lo, del pueblo. Menos ladrones. Nos robáis impunemente y este gobierno mirando para otros sitios. Esperemos que pongan un precio de la luz asequible a los trabajadores y a los pensionistas. Revilla, escucha también el grito de los mayores y de los jóvenes que no podemos poner la luz en invierno por precios elevados, ladrones, delincuentes. Iberdrola, Resol. Naturgi. ¿Qué? Naturgi. Naturgi. Contra la pobreza energética la salimos hoy en las calles de Santander, Torrabega y Castellales y en todas ciudades de toda España.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 las grandes empresas energéticas obtuvieron unos beneficios de millones de millones de euros. Esto, Endesa y Iberdrola generaron más de 5 millones de euros. 5 mil millones de euros. Aumentando sus ganancias en un 36% respecto al año de 2019. Pese a todos estos enormes beneficios y sin atender a las necesidades de la población, estas empresas emprendieron unas escalas de subida en, un, en el precio de la luz eléctrica sin precedentes, que, que viene afectando seriamente tanto a familias como a autónomos y a pequeñas empresas. El pasado 14 de septiembre, ante el anuncio del gobierno de medidas para bajar el precio de la luz, el, el oligopolio eléctrico amenazó con el cierre amenazó con el cierre de las centrales nucleares, lo que supondría dejar al país sin el 25% de su energía. Estas medidas ilegal y e, y el, e, e ilegítima muestran la prepotencia de unas empresas que qui quieren chantajear al gobierno y amenazar a la población en plena crisis sanitaria y económica, todo con tal de defender sus actuales privilegios y sus ingresos millonarios. Con sus declaraciones, las eléctricas ponen claro que llevan mucho tiempo aprovechándose de, la, de su impunidad, haciendo y deshaciendo a su, a su antojo. Llevan años comprometidos a alto cargo del gobierno de turno que luego terminan en sillones de, conseje, de consejeros de administración. Llevan años poniendo sus intereses particulares por encima de los intereses generales. Caiga quien caiga y esto ha determinado. Nos ponemos, no podemos consentir que unas pocas empresas estén por encima de la constitución la democracia y las necesidades básicas de la población no, para, no queremos consentir que mientras aquellos pocos obtienen mil, millones de millones de beneficios por la cara y facturando y facturas de la luz aumentan sin control y con conceden a millones de familias y condenen a millones de familias que se mueven la mano eh, a millones de familias, a la pobreza energética. No puede ser que un bien básico como la energía esté en manos de unos monopolios y que no exista ninguna regulación pública democrática del mercado energético. Hoy nos hemos reunido convocando aquí y en decenas de ciudadanos frente a las sedes de las eléctricas pacíficamente para salir a las calles y decir basta de los abusos de las eléctricas, a exigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz, una regulación democrática del mercado enérgico. La gente está primero que cualquier interés económico de las empresas. El artículo 128 de nuestra constitución determina que toda la riqueza de nuestro país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general y reconoce la iniciativa pública de la actividad económica, hagámoslo realidad eso que está diciendo el artículo es decir, el artículo 128, basa los abusos energéticos primero la gente, bajada de la luz ya a ver si todo esto que hemos leído algo llega a los a los, a los, los que tienen el poder de bajar la, la, la, el, los precios de la luz y que este, este pueblo que nosotros que estamos aquí presentes es porque estamos cansados de que suba y suba y suba y luego solamente a pagar y pagar y pagar. Tienen que tomar, tomar conciencia de las cosas que están haciendo porque simplemente están perjudicando a la ciudadanía. Como yo soy una ciudadana, estoy aquí, estoy en contra de las carecía de la luz eléctrica porque la consumo, porque tengo una hija y tengo un marido y como todos estamos aquí necesitados por eso estamos aquí basta ya de tanta subida de luz eléctrica oh, oh, oh. ¡ah, que este está bien! Ya. Oh, oh. Que alto y, ¿qué, qué, qué, y despacio, eh, vale. alto y despacio. Eh, que nada, no hagas no, no, no, vale. la, vale. sí. la, la luz sigue subiendo máximos históricos. Los alquileres son imposibles, pero siguen legislando para las grandes empresas y propietarios. Es esa casta política que acaba en los sillones de administración de grandes eléctricas la que decide que no se puede poner control al precio de la luz ni evitar que vacíen nuestros pantanos. Y mientras nosotros, los trabajadores, que movemos todo, quedamos fuera de cualquier decisión y cualquier acto de cuestionamiento, es reprimido y castigado. Queremos tomar en nuestras manos nuestro presente y nuestro futuro en toda su extensión. Ya está bien de que unos pocos decidan para que los ricos sigan siendo ricos, mientras nosotros tenemos que quedarnos sin techo, pasando frío en invierno y cualquier tipo de miseria. ¿Nacionalizamos las eléctricas bajo la de los trabajadores y usuarios o dejamos que sigan haciendo lo que quieren? ¿Expropiamos las viviendas de los especuladores o dejamos que sigan especulando con nuestro derecho a la vivienda. Desde contracorriente decimos que hay que luchar y que hay que organizarse contra este sistema que no tiene nada que ofrecernos, que no garantiza ni el futuro de los jóvenes ni las pensiones. Nosotros decimos queremos decidirlo todo. Gracias a todos por su atención. Este es una lucha de todos. Claro, claro que sí. Y es el momento de juntarnos. No será la última vez. Porque esto no va a seguir así. Las eléctricas no van a quedarse simplemente detrás diciendo nada. Porque es lo que hacen, no decir nada. Lo que van a seguir es subiendo y subiendo y subiendo. Y si nosotros no nos organizamos, si no estamos aquí al menos, ellos van a seguir y seguir hasta que nos ahoguen. Com compañero, compañero, una opinión. Debería hacerse crear un WhatsApp para los que deseamos participar venir activamente, los que deseamos participar, los que estamos de acuerdo con las manifestaciones.